El mundo verdadero. Bienvenido. El mundo verdadero es un símbolo como todo lo demás que la percepción ofrece. No obstante, es lo opuesto a lo que tú fabricaste, que es el mundo real, el mundo del ego. Ahora, ves tu mundo a través de los ojos del miedo, lo cual te trae a la mente los testigos del terror. En el mundo verdadero,